Bueno, pero aquí estamos cenando. Seguimos muy malitos. Los valores del riñón han mejorado, pero la baja le mató Puede ser que estuviera fuera porque estuviera deshidratado, pero bueno, está con tratamiento, pero aún no quiere comer solito mucho. Entonces le he preparado una papilla de bebés con vitaminas y hierro. Y mirad. Él no se lo come por el mismo, pero mirar qué carita. ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Ay, oh, así! ¡Te encanta! ¿eh? Sí. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¿Eh? Tienes que decirte que te pongas muy bonito, ¿verdad? Quedamos muchos días contigo y muchas noches para que salgas adelante. Sí, precioso.